sí cuánta y salta pensé que, que pensé que íbamos para la mía Por el teléfono No son de ahí no siempre ahí Y veo, si vemos que te complica pues no y llegas Si vemos que se nos complica nos vamos en medio Donde siempre caemos y creo que sí te complica verdad ¿Qué medio? La caja dos. Se complica o no se complica? es que los dos caían aquí Entonces, en el mío, grande. No. cuando ese? Esta, esta. Oh. Y bueno, ya pero si no te toca el pues, uh. pues bueno, buena suerte, pero aquí es, es pues, que tenga mayor suerte. Pero hay. te puede tocar un franco también, te digo. Uno uno de pulsos. Bueno, una pulso, puedes hacer algo. Uno de franco, bueno. Que hablar, un franco va. No, de pulsos. <ríe> Bueno, pero una de pulso. A mí me tocó todo franco, me tocó con esto. Me junto a vos porque rusha, me rullaban estos pelones. Si yo necesito buscar armas a ver si hay un cobra aquí arriba. Ah, yo... Sí, una de pulso y una pistola, pero... Una táctica verde. Hola. Oh my mm. God. Haces todo, Robo. Creo que voy a llevar aquí. Creo que voy a llevar la pistola. La... Y el de push. Hay un para aquí enfrente, y si esto sí. lo agarras, te le doy. No me sirve casi, okay. pero bueno, esto no va a correr el casa. Tengo tu fusil, pero ya podemos ir. O sea, me refiero ya nos podemos quedar aquí y, y esperarlo. Voy a pensar como vos pensás. ¿Por qué? Porque empezamos igual. No, voy a pensar como vos pensás. Vamos a buscar a Rush. Ay, qué bajos. No te asignes, nos tienen, toda la, nos tienen toda la posición. Posición, imposición. Bueno, pues aquí. Creo que han de estar abajo de las escaleras, no entres no a ti. Vení aquí. Robo, robo, robo. ¿Qué? bro? estoy picando abajo de las escaleras. Un bueno, ahí, no les no, creo. Más no se fueron. No creo, han de estar aquí que están aquí ¿En el baño ya? Sí Sí, sí Es otro de ellos Te van a entrar por el otro lado Es que, a uno no está, uno no está No, lo siento Robo, uno no está, Robo Uno no está, Robo Robo, uno no está, Robo Por eso, por eso para que lo siento Es que, ve, yo, yo, yo intento Agarrar por atrás Pero vos siempre vas adelante Y me... Lo siento Sí, le quise reemplazar, pero cuando yo le voy a reemplazar, vos ya está ahí, y ahí cuando se complica. Lo siento, te no va a pasar. Pero si te diste cuenta que uno estaba, yo estaba... Ya, muy ¿Te tarde, te me que... dijiste. No, pero que no te diste cuenta que uno no estaba atravesando el el, el... el triángulo, que salía amarillo. Una llama, una llama, una llama atrás. Sí, llama. pero nunca lo pensé. Ya sé. Sí. Tiene daño de caída. La llama, no, no. Porque crees que siempre ve por qué tu tío falla. Oh, ok. Porque, porque no te falta inteligencia. Te falta pensar como otros jugadores piensan. No, solo es que pensamos diferente. Vos pensás en ser maradona y yo si pienso en ser eh, CR7. Yo pienso en ser. yo pienso en las posibilidades, vos pensás en las, en las posibilidades más simples. No te va a ir hasta allá mismo va a quedarte loco. Bueno, si se pone atrás del árbol, sí. Se lo, se lo fue, se le fue pues. Tranquilo <risa> okay, bro. Okay. Sabes, la llama más épica que he visto que la agarran. Tranquilo, okay, bro. Estoy yo. Ya te esa cosa y anda a Hasta muy estrellita decir que fueras a reírte fíjate. Muelles. Hasta a través de la river, hasta muelles. ¿Y para qué a muelles? Porque es que en todas las ciudades hay gente y complejo corriente en complejo corriente más, y ahí está el arma mítica Eso no, no tura, hombre y pero... todas la dejan tirada luego anda Ciudadela no agarren las casas y después volvemos por las cajas. o oh. es que las casas las casas nos van a dar algo bueno ya están de ahí aceptos no voy a aceptar ni qué no con que vaya a Blue, Blue o a castillo coral no. No puede ir a otro lado. A ver, no Castilla a a Coral. Costilla Coral era bueno. Costilla Coral, en verdad. Costilla Coral. A ver, tal vez voy a Castilla Coral. Y Blue Blue, ¿por qué no? Blue Blue. Vaya, Blue Blue. Justo, a, que... a ver, puede ir a Castillo. Y yo usted después el tiburón nosotros. Deje pasar por aquí. Sí, andate, andate mejor a... ¿Cuál es tu opción en el acantilado? Sí A ver, o más que dice Aren, a Pescadini Ajá. Era bueno, era bueno Arre, ya tenemos puntos ni sé, ni sé cómo recuperamos puntos Vale, 6, 5 puntos, te subí Estoy a 5 puntos de subir Me saca 60 puntos Sé sí, que ese una tipo que se quedó saca. quieto Le está diciendo algo Si fue por una bobería ¿Cómo me ¿Me vas a abrir? No, eso no es una bobería No, bobería es, esa. Una bo eh, es una Estoy jugando una partida loco. de Clash Royale O <risa> estoy abriendo un sobre de Messi No, eso es una bobería Es una bobería ir a <risa> abrir, loco Mami, abre, Es qué hago, bro. Es no como vos. No voy a mentir como vos. Ya va, se lo juro que ya va. No, mañana va. ¿eh? <risa> Mira, final de partida, ya va, dicen... Sí, <risa> creo que empezando iba Por eso, no voy a mentir, no voy a decir ya va. Pero es que en ese momento era mi tía y el tuyo tu papá tu papá literalmente no vas a abrirle te desespera. Bueno. Agarra un camión el de, el de la Durburger. ¿Me entendiste? ¿Dónde está la Durburger? ¿Me entendiste del camión de Durburger? Es que te voy a llevar a este espacio. Sí, también tal tal vez vos ibas a preguntar. Ya. ¿Por qué estás picando si ahí va a full matis? No me había dado cuenta Lo viste que sabía que... ¿Qué te dije viste? Sabía que vez en la playa habían, se tirado creado de un pico en la arena Bueno... El mar se les había llevado la llave ¿En serio? Sí, el tipo lo andaba en, en, en, en, en su bolsillo y se metía en el bar y el mar la la llevó ¿Y de tu familia o atacó, otra o sea? gente saber qué? No, no, no, otra gente ¿Un baño Franco? Cierto, no, yo tumbada, sí, una, como... una vez sí vi que a uno se le quedó, pero no se le quedó, sino que se le trabó porque lo metió mucho al mar. Porque iba a poner un jet ski. Bueno, y de milagro no se lo llevó el mar. Y no esperaron que bajara porque estaba bajando, pero de milagro estaba bajando porque estaba subiendo de F. Porque ten en cuenta que el maxi sí se, se lo lleva. Pues sí. Voy a luchar aquí solo porque quiero. Bueno. Y si quiero una caja, una caja si, sí, una de estas cajas todas de Ay, menos mal que está bajando la maría, porque por eso bajó y se lo puedo llevar, ¿Qué? pero bueno. Nada, nah, la pido nada. Nada, nada, Gigi Mandarla, no, la pedí. Bueno, no sé, bro. Tienes gente, vea. <ríe> No, ah, bueno, no, no, me, tengo, que esta bolada, no me gusta entender. nada llevarla esta bolada de cañón de no sé qué. Más feo. uso un pad. No, es el, el, el de que está ahí. Ya sé, bobeito. ¿Ves qué reacción? Mm, esta reacción la no puedo tener en el tono. Está ahí picando y yendo por mal, tío. No, porque gasté 20. 20. Bueno. 20 y yo. A ver, no llevamos mal punto. Ya subí de división. Estoy a 2500 cabales. ¿Cómo que tú vas a 2500 cabales. Bueno, ahora no. 2500 Robo, si, yo estoy la... si ganamos la partida, tú. Va, hablas. Ah, no, que hablo. Sí, ah, sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí. O sea, Hasta nos vamos a matar un dúo, así quedan 32, no me la gran zona Y entra en menta, sí, ves uno con uno... Chávez? Y en el círculo este que... O sea, no en este círculo, 19, sino que en todo 19, este 19, pero en todo este 19, pero en Y ni así la ganamos No puede ser No ¿Cómo lo mataron? Eh, unos frikis Ah Yo tal vez se haya matado, bueno, sí, cada uno llevaba 5 10, se había matado a 5 dugos si sí. sí, yo exactamente estoy a la partida ganada pero por partida ganada dijiste que daban 50 no 60 uh -huh. por eso estoy a 50 Yo yeah, a loot franco azul, card dorada y práctica azul Ah, bueno, por la táctica todavía no para acabar de, de nacer ¿Qué te va a hacer con espas. Mm. Bueno, no es un espas, pero... Para eso me sigo llamando táctica azul Bueno, en el drop entonces, pero... Hay gente en el drop, bueno, no en el drop pero robo, no, robo, robo, robo, robo, robo, volve que yo no estoy ni siquiera a la par tuya Bueno, para que, pa que sea el compi Más, más yes, Y esa cholerada, ¿no? Espera que venga rápido bueno, moriste. Acaba de.. Mante, pues probar que de... esos tipos están a la Ay, par. Es que aquí. Aquí se está. atrás mío se estaban tirando cosas de Lurby. Bueno. Vos vení, le das muchas gracias. Y se están a plomo. Más una P90. Bueno, no te lo agarré. Aquí adelante, pero creo que están aquí adelante porque los que cojillis son otros. A ver, aquí adelante se están construyendo. Ahí ven, los que cojillis son aquellos. Y disparó gente de allá. Allá ven, de allá vengo yo prácticamente. Venimos este, no, ve vamos a venir de que man, estos no están en zona. Bueno, vale, 20. GG, vale, 20. Bando duro, nada ay, entonces están los son otros, ajá. No, yo no ni paso de taglar que te marqué. Uy, la y eso que. Yo sé que en el cubo. Esta temporada me cae mal para el Batman. Robo, aquí me voy a hacer un cubito, te lo juro. Y aquí. Es que mira, es buena montaña. Aunque detrás tienen nuestros A jardín, ver, 2, 4, 6, 8, 10, como 12, 14 personas. Casi la no mía. <ríe> este me da miedo, bro. Pero me acabo. ¿Qué onda? ¿Por porque no me dijiste, man. Ve en la torre, en la torre grande. Hay gente. Ay. Y le vas a ir tiburando. En verdad sí, no sé por qué no nos quedamos ahí. ¿Para qué caer a venir por el drop? Bueno, me entiendo Tiburado me voy a meter un francazo. ¡Qué susto! Tú te vas a poner drop GG, voy. boy acabo, no, no, acaban de abrir. Ok, ya no Vuelve, <risa> te voy a meter un francazo Y lo voy a ver en 4K como te lo van a meter Man, necesito mate No voy a full ¡Me lo pegan! pegan. <risa> <risa> Rojo, te estás apuntándole de aquí Rojo ¿Pese? Eh? Era por mí, por mí. Yo estaba en el cubo, entonces me quería hacer un doble franco. Ni que bajo estuviera. ¿Cuál es el miedo? Pues dale. era de madera. ¿Cuál es el miedo? Pues dale. Bro, te van a meter uno y me van a arruinar. No lo maté, ¿por qué? Ah, sí, sí, sí, sí, Bro, vaya robo, me están haciendo, Tuti. Dale, dale. Y y bueno, ni gasto bala. No, hasta la vaina. Bro, ¿por qué no lo maté? Ya me está robando. Ahí es robo. Ahí es robo, loco. Es que Ahí tiene una. Toma, es que la... el tiempo en lo que tarda la bala. Lo mataron al compi. De... No. ¿Qué estás pero... animando? Hola, pero la que viene atrás, robo. ¡Uy! Me acaban ¿Qué? de... ¿Qué? Tuti, vamos. Me acaban de... Tuti Yo no lo puedo ir, yo no lo puedo ir, pero están en plomo Man, en serio, Gil Si, sí, vos dale haz más te curo haz más te curo ¿Bueno? Vamos Vámonos, robote, llevo toda la gente Que no me preocupaba ya tu vida Dale, dale. Porque bueno, eh, no sé cómo te bajaron tanta vida Me, dio, me dieron, un franco, Me dieron un, la un, no... un di... Es en serio sí. Mal de la no, que, es que nos día. acabamos de salvar Roba gente ahí Se van a costar bustos Me acaba de asustar de una forma no, Más no, les voy no, a cambiar no, el tiro a esas y ¡No me tienen ángulo! Vení, guacho ¡Casi! ¡Eh, me quiero quedar aquí, no me quiero quedar aquí, no! ¿Por qué? ¡Aquí no! Creo que no tienen ángulo vale ¿Qué tú, hablas, no? man? ¡Ah, ya lo vi! ¡Lo estás aquí enfrente! Tiene para Franco, franco, tengo seis Voy ¡A ¿Ah? qué te van a meter, Robo! qué te van a... ¿Cómo? Ya, Robo, te tenés que estar moviendo aquí, loco no están, no te no te no, dan. No. no tienen ángulo, no son mis. Dale. Vamos a hacernos altos. Tienen sí, carro. ¿Tú te no tengo. ¡Yo! ¡Albertete! ¡Alberte! ¡Acuesta que sí, hijo mío! Hay gente. Al edificio grande, al edificio grande. Hay gente. Sí. Pues, sí. Que hay gente Abajo y ya Lo subió, ves rojo. No ahí. No es que ya subieron, Ya subió gente Robo cae gente Métete Robo vente aquí Robo métete. Yo estoy bien Seguro ¿Sí? Pero es que hay que rotar Man ya no tenemos sí. pal. Yo, yo ya estoy rotando feliz Otra salvada ya no tenemos <risa> Uy loot Loot Loot, loot eso es lo que te iba a decir, o sea, otra salvada. No, no, que para rushar, sino que. Otra salvada ya no nos queda. ¡Tú gordo. Métete uno métete solo. Eh, pensé que había gente, juez. <risa> ya estaba chillando, ya iba a chillar. Bueno, <risa> no tenemos no a y nos boxeamos, bien. pero como. Gasto todos los matis si es necesario. Como perro No vamos a boxear. <risa> no, no hace falta, no hace falta. Gastar matis es. Lo bueno es que estamos. No. ¿Para qué tengo unos matis? Para estarlo, entonces. Papacito chulo. ¡Ponceate! ¡No se acredite con mucho Vaya francate, tío. voy Ay. a Ay. vaya francate. No sé por qué no te cura vos. Pero tirame! Igual. Oh, Dios. Ya no hay otro pad para oír. Y le dije esta montona. Bueno, se lo de menos. No habrás, que no te queda claro atrás, Abrí, boxeate más Que tenga matis No los vas a ocupar, no vamos a llegar ni a la final, que no entendés Ya estamos en la final, ¿cómo que no vamos a llegar? Voy a a no a hay en la final Y que onda, anda, metete, dale no, anda, metete en ahí. Uy, no, Ule, está, Ule, no Ay, ¿qué? Man, eso sí se pudiera votar. Dios mío, creo que ganaban la partida. Es que no la ganamos. ¿sí? Es que la ganamos. No sé qué acabo de decirlo. Estoy nervioso. Vale, no le No le No No No me muy <risa> como un otra vez, ¿Para qué se la mates? ¿Para qué se la mates? Sí, pero es que los... <risa> Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Nos no somos... no juego. No te dasme bro, reír bro, en bro, juego. bro, bro. Ya, ya, ya, ya. Ma... ¿Qué te van a.? Ya no hay vale, otro gane, pad gane. Ya no hay otro pad ¡Que te curas! <risa> <risa> ¡Oh, <Dios risa> santo! <risa> Tira, tira. manda Matis ah, 100, 100, che, 20! <risa> ¿Cómo que 100, 120? <risa> en serio, gracias. ¿Qué no está más en sana. Si, sí, si, sí, si. Sí. <risa> es que tomar las la de este juego. Y como no estaban no, a ahora. bro. Hay que aguantar que es para atrás, bro. Hay que aguantar porque es ¿De, de, de donde venimos. Sí, ¿Con qué más te podemos aguantar? aguantar, hay que aguantar, hay que aguantar a salir. aguantar. Aguanta. Man, man. Tú la pero tú la no, pero ya moviste. Te voy a meter una de aquí. Ya, bro, ya. Ya, moviste, moviste. No Sepa sé que quiero. Man, ¿el carro, ¿dónde está el carro? <risa> me creo donde robo. No. No, no me creo Man, yo no me suelo sacar ni... Cómo que man! Vení, vení, con las paredes, con las paredes. Ves que mis paredes son de Q. Se acaban de matar. ¿De esta zona, vale la pena. No, la no, ya. no, Vale la pena Que la zona no. va a estar no, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, no, dale! dale dale y le fui es que tenemos matis, Sí, que necesito montar. ¡Ah, matis! ¡Ah, matis! ¡Tira, tira, tira! ¡Toma todo! ¡Toma estamos ¡Toma todo! ¡Toma tira! ¡Toma nice! ¡Toma todo! ¡Toma todo! ¡Toma todo! ¡Toma todo! ¡Toma todo! ya, no. ya, ya, mucho más, ya, mucha paja. Mucha paja, mucha paja, ya, ya, ya, ya. Lo lo te No, no, no, no, no, metete, no, no, no, no, no, no, no, no, ¡Lo boxeé! <risa> ¡Eh! ¡Eh! vaya robo! Más me había curado, vaya robo. qué robo! Sí, ¡Vaya vale sí, robo, sí, brother! ¿Subiste división? Sí. <risa> no, ¡Let's go! ¡Ah! ¡Dios, sí, ¡Oh, ¡Dios, papi! Esta partida ya, creo que, que la va a subir a YouTube. Bien. Sí, por favor, bro, bro. Aunque no. no la gane más, pero es una de las no partidas. <risa> Fue la partida más loca de mi vida. Creo que la... sí, pero la suyo. va a subir, esta, pronto.